En el antiguo Egipto, la palabra era el poder, pero la imagen podía reforzarlo. Representar a tus enemigos sometidos, o, literalmente, bajo tus pies, era un símbolo político que se emparejaba con un fuerte deseo, mantener el dominio. Por otra parte, los amuletos tenían imágenes que reforzaban su poder, como el ojo de Horus. Incluso había monumentos con la imagen de este dios como niño para prevenir las mordeduras y picaduras venenosas. Los muñecos de Buru ya existían quemándose figuras de cera de los enemigos. Además, se escribían maldiciones en barro que luego se rompía en pedazos, tal y como se deseaba que estuviera el afectado.